El ser humano no desciende del mono ni es de la tierra, sino que la humanidad fue traída de otro planeta un mundo en el cual habitaban diversas razas extraterrestres, pero como el humano entraba en conflictos bélicos con las otras especies, la raza dirigente de ese mundo, la cual eran unos alienígenas muy evolucionados, empezaron a ver a los humanos como seres incivilizados debido a su comportamiento, por lo que la especie humana fue hecha presa y fue llevada al planeta Tierra, un planeta que fue adecuado por estos mismos extraterrestres para que la humanidad aprendiera a comportarse. Pero la verdadera razón por la que fuimos reubicados en otro planeta fue porque los humanos causamos daños muy graves en el universo. Los seres humanos crearon con tecnología hoyos de gusano que absorbieron cientos de planetas y algunas galaxias por lo que fuimos considerados por los extraterrestres como peligrosos para el propio universo. Ahora la raza humana se encuentra en la tierra, que es un lugar lleno de sufrimiento y odio, pagando una condena por su salvajismo. Y como en toda prisión la única manera de ganar la libertad es teniendo un buen comportamiento, por lo que si queremos escapar de aquí algún día tendremos que mejorar como personas, practicando disciplinas y filosofías, como intentar entender al prójimo y a los animales la meditación para nuestra evolución.